Alerta. Broker Group ha sido reportado por la SMV. Extracto Broker Group, la supuesta solución de Omega Pro, ha sido reportado por la SMV panameña, mientras las quejas de los clientes aumentan. Broker Group, la empresa creada por Omega Pro para solucionar la entrega de los dineros a los clientes que hacían parte de su sistema de network marketing, ha sido reportada por la SMV panameña como empresa no autorizada para ofrecer sus servicios en este país. Este comunicado es expedido el 1 de febrero del 2023, pero que se hizo público en la página informativa de SMV ayer 8 de marzo. Es un duro golpe para la poca confiabilidad que le quedaba a Omega Pro y por ende a Broker Group. Las quejas de los clientes aumentan día con día, así como el número de denuncias, mientras que los líderes de Omega Pro continúan afirmando que la operación del broker va de maravilla. ¿Qué dice la resolución de la SMV contra Broker Group? La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, SMV, en cumplimiento de su deber legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, hace una declaración pública en la que dice que Broker Group Limited no tiene expedida ningún tipo de licencia por parte de la SMV ni ha sido autorizado para realizar actividades de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex. En no desde la República de Panamá, dentro del alcance de la Ley de Valores. Este comunicado, además de confirmar que Broker Group no tiene ningún tipo de regulación, deja en claro que, aunque el broker está ubicado en Panamá, este país no le tiene permitido realizar ninguna de las actividades que en este momento está realizando en su país y desde ese país. Esto significa que la operación realizada por Broker Group no cuenta con ningún tipo de supervisión o regulación legal, por lo que lo convierte en un Broker Scam. Así como van las cosas, la supuesta solución que dio Omega Pro para la devolución de los dineros está resultando igual o más ilegal que la misma operación de Omega Pro. Es legal Broker Group. Broker Group es el perfecto ejemplo de la aparición de empresas que ofrecen servicios financieros y de corretaje de valores sin contar con ningún tipo de regulación o experiencia comprobable. Estas empresas se basan en esquemas poco claros, ofertas engañosas y la ausencia de toda garantía para sus clientes. El caso de Broker Group, además, presenta relación directa con una de las estafas piramidales más conocidas de los últimos tiempos, Omega Pro. Broker Group es un broker como lo dice el comunicado de la SMV, no regulado y que además de eso no cuenta con ningún respaldo financiero, no se sabe a quién pertenece y en su sitio de Internet no hay información sobre aspectos legales, cuentas segregadas o seguridad en la inversión. En cuanto a la experiencia de Broker Group, sabemos que, aunque operó hace algunos años en el Reino Unido, dejó de funcionar en 2018. Este dominio fue comprado e inició funciones nuevamente en noviembre del 2022, precisamente en el momento en que Omega Pro dejó de funcionar. Las mismas directivas de Omega Pro han aceptado que fueron ellos quienes iniciaron operaciones con Broker Group y que es una solución al problema del aqueo que causó la caída de la plataforma. A esto unimos la cantidad de quejas interpuestas por los clientes que no han podido acceder o operar a través del broker. La operación se realiza a través de una estrategia de nombre Neptuno la cual no ha sido claramente explicada. Los usuarios también afrontan la imposibilidad de ingresar al broker, ya que este no tiene la capacidad tecnológica para manejar la cantidad de cuentas que Omega Pro le traspasó. Por estos motivos, las quejas de los clientes y las denuncias en contra de Broker Group y Omega Pro están en aumento. Estafa, ni puedo retirar mi dinero. Estafa. Quiero usar mi dinero que está en el Broker Group que son 120 dólares americanos quiero recuperarlo. Ese es el testimonio de un cliente argentino que perdió la inversión con Omega Pro a través de Broker Group. Hay un acuerdo tácito de que no se puede revisar ningún retiro en Broker Group hasta dentro de seis meses. En redes sociales también hay muchísimas quejas de clientes al respecto de Broker Group. Conclusión. Teniendo en cuenta que la regulación panameña país donde está ubicado Broker Group legalmente, es una regulación laxa y que no tiene muchas exigencias para las empresas que trabajan en Panamá. El reporte a Broker Group implica que no tiene ningún respaldo legal. Este reporte de la SMV a Broker Group es una señal de alerta para los antiguos clientes de Omega Pro que van a operar a través de un broker sin ningún respaldo legal o financiero. Si Omega Pro no respondió por las inversiones, a través de Broker Group tampoco hay muchas esperanzas.